A todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. A continuación seguiremos con mi historia. Bueno, después de haber pasado todo ese problema de no poder montarme en un avión por no tener un segundo boleto, regresé a casa. Tuve dos días muy tristes entre llantos y lágrimas. Muy doloroso. A veces no quisiera recordarlo. A veces me río, pero otras veces sinceramente me pongo a pensar y veo lo horrible. Y recuerdo toda esa ocasión horrible que es muy dolorosa. Pues ya, yo y mi pareja conversamos. Al principio yo le decía que no quería venir, porque ya era cosa de testigo que no quería que yo estuviera aquí, es decir, que viajara a Rusia. Y él me dijo que no, que todo iba a estar bien, que teníamos que esperar, pero que yo iba a venir acá, a Rusia. Pasaron tres meses y me dice: Te tengo una sorpresa. Yo dije: No, ir a Cuba, como ya no pude ir. Algo así, me dice: No. Ya compré los dos boletos. Sentía con mi corazón que decía como que. Esta vez sí. Esta vez sí, sí no iba a pasar nada. Todo iba a estar en regla. Todo iba a estar en útil. Él me dice, yo te los envío por uh, WhatsApp para que lo veas, lo verifiques. Y vas a, a la agencia y, va, y veas que todo está bien. Bueno. Me los envío por internet o WhatsApp. Fue a la agencia, los verifiqué. Estaba bien, que no había ningún problema. Ay, llegó el día. Ese sí fue el verdadero. Recuerdo que cuando llegué a la aduana, todo bien, miraron mi pasar Incluso, me acuerdo, que cuando estaba en la aduana, yo le la muchacha me revisó, no, el boleto. Y él le mostré el, el boleto de ida y el de vuelta. Y a mí me dijo, no, el de vuelta no, no hace falta. Es decir que la segunda vez, ya para esa segunda vez ya había cambiado todo el sistema. Solo necesitaba un boleto, que no hacía falta un segundo boleto. Pero bueno, gracias a Dios ¿Me monté en el avión? No, espérate <ríe> Cuando yo pasé la puerta El check-in se vaya Ay, qué bo... eso es Ahí es de todo, bueno, antes había de todo Ahora sí, creo que no hay nada No sé, no sé bien No, qué lindo todo está... Todo estaba ahí precioso Me encantó es como decir una bala que tú no conoces <ríe> Ahí había de todo No tanto de todo porque Cuba siempre falta algo Pero había Había su poquito Y los precios, mana, estaban Carísimos El rum por el cielo Los cigarros El tabaco por el cielo Todo estaba súper caro Bueno, yo me compré un, un pomme de agua, me compré un refresco Me compré una agueticas, es decir, por el cuero Se me da hambre o algo, ¿viste? ya Llega un momento de pasar que todo Te mira que el boleto Ya, me miraba el boleto Todo bien, me dicen me asiento Me tocó al lado de la ventana ¡Oh! Qué cosa más linda Qué cosa más linda se ve desde el cielo Si te gustan mis videos, dale un like Y suscríbete